Estábamos documentando el cruce de personas que buscan entregarse a la patrulla fronteriza en Estados Unidos y del lado mexicano vimos a elementos de la Guardia Nacional detener a una mujer y a un niño justo antes de que cruzaran el río Bravo. Nos acercamos a la zona donde se encontraba la mujer con los elementos de la Guardia Nacional y ella estaba como llorando, se volteaba, se veía confundida, como que no sabía qué hacer... El niño estaba ahí, en silencio, sentado. Luego, un elemento de la Guardia Nacional se acercó a nosotros, comentando que lo que hacían no era una detención, sino un resguardo de apoyo porque podría ser peligroso para ella cruzar. No se nos permitió hablar con ella ni acercarnos. Había cierta tensión porque ellos no deseaban que estuviéramos ahí, pero a la vez también querían mostrar que, que no le estaban dando un maltrato o haciendo uso de fuerza excesiva, ya que la corporación ha sido señalada por situaciones como esta. Posteriormente llegaron oficiales de migración eh, de México, le solicitaron datos de lo cual solo pudimos saber que viajaba con su hijo, que provenía de Guatemala y que estaba embarazada. Luego pues migración se la llevó. La detención en sí sola por parte de la Guardia Nacional representa una violación a sus derechos humanos porque ellos no están habilitados para ejercer por sí mismos control y verificación migratoria sin la compañía del Instituto Nacional de Migración. Al documentar la situación migratoria hemos visto que desde que se creó la Guardia Nacional se han instalado a lo largo del muro fronterizo y ahora también el ejército ronda la zona.